En la estadística hay muchísimos cálculos tediosos. La calculadora nos puede liberar de esos cálculos. Vamos a ver cómo podemos hacer estadística unidimensional. Vamos a calcular todos los parámetros estadísticos de estos seis números. Para ello tenemos que entrar en el menú estadística. Aquí vamos, vemos aquí un histograma, en el 6, y aquí está la estadística. Elegimos estadística de una variable. Y vemos que nos aparece una columna para introducir los datos. Entonces, pulsamos e introducimos los datos. Se pueden introducir hasta 180 datos. Nosotros no vamos a introducir tantos. Y una vez que tengamos introducidos todos los datos, podemos borrar perfectamente, pero ha quedado guardado en memoria. Y ahora nos vamos aquí a la tecla de opciones. Y seleccionamos el 2, cálculo de una variable. Entonces, al pulsar el 2, vemos que nos sale una pantalla con una cantidad de información enorme. Y además, en un tipo de letra muy pequeño. Voy a agrandar esa pantalla para ver si conseguimos verla mejor. Aquí la tenemos. Bueno, pues aquí nos aparece la media, la suma de las x, la suma de las x al cuadrado la varianza, la desviación típica, la varianza, la varianza muestral, y todavía tiene más pantallas. Bajamos, aquí tenemos la desviación típica muestral, el número de datos, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, y todavía tiene más, y el máximo, ya no tiene ninguna más. Bueno, pues así se calcula todos los valores cuando los datos no están en forma de tabla de frecuencias. Si están en tabla de frecuencias tenemos que variar la configuración. Vamos a ver, lo primero nos vamos a salir de este menú, menú 1, borramos, menú 1 y salimos. Y nos vamos a las opciones de configuración a la parte de estadística. Buscamos por aquí y vemos que aquí en el 3 está estadística. Y le decimos que si sí queremos una columna de frecuencias. Y ahora cuando entremos nos va a quedar la columna de las X y una columna de frecuencias. Vamos a volver a entrar al modo 6 y vamos a introducir otra vez valores de una única variable. Y vemos que ya nos aparece la frecuencia. Vamos a introducir esta tabla. Introducimos el 3, el 4, el 6... Y el 7. Y ahora nos vamos a las frecuencias. Introducimos aquí. Si no ponemos nada, la frecuencia es 1. Por lo tanto, siempre es mejor trabajar con frecuencias, aunque la calculadora de fábrica no lo trae cargada la opción de frecuencia. 7, 5 y 5. Y lo mismo, ya tenemos los datos introducidos. Ahora vamos aquí y volvemos a darle y tenemos otra vez tres pantallas con todos los datos. Borramos y ahora vamos a ver cómo se pueden hacer más cosas. Ahí nos aparecen todos los datos agrupados, pero podemos buscar los datos uno a uno. Si nos vamos a la segunda pantalla y elegimos, por ejemplo, el 1, vemos que aquí podremos buscar el sumatorio de las X. Podemos pulsarle al 1 y ver cuántos son. Y así podemos hacerlo con gran cantidad de datos. Nos tenemos que ir a la segunda pantalla o con ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí podemos buscar en el 3 está la desviación típica. Bueno, esto se usa cuando con los parámetros o con los sumatorios vamos a seguir haciendo cuentas. Como la calculadora no nos ha calculado el coeficiente de variación, lo vamos a calcular nosotros. El coeficiente de variación es la desviación típica dividido entre la media pues vamos a buscar por aquí la desviación típica, estará en parámetros, aquí lo tenemos en el 3, la desviación típica, y lo vamos a dividir entre la media, pues vamos a buscar la media, la media también estará en parámetros, la media, el 1, ahí está. Lo tenemos introducido, le damos al igual, y ese es el coeficiente de variación. Y ahora vamos a calcular, por ejemplo, también el rango intercuartílico, que es, el tercer cuartil menos el primero. Tenemos que ir a buscar los cuartiles. Bueno, pues vamos a ver si están en el 3. Aquí está el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Bueno, pues pulsamos 4, introducimos el tercer cuartil, menos, y buscamos por aquí, en el 3, el segundo cuartil, que es el 2. Y aquí... 2.5 es el rango intercuartílico de este conjunto de datos agrupados por frecuencia.